Con mucho cariño. Un grupo de ciudadanos le venimos a pedir que por favor no regrese a la corte ya no más. En esta noche tan Que usted se vaya, no lo contratamos más el día que usted pum pum pum